Hola, mi nombre es Ana Vic y soy de Serie de Campus Guadalajara. Quiero que conozcas ahora cómo importar preguntas desde un archivo de Word a tu examen de Canvas. Esto lo vamos a hacer con el programa de Respondus 4.0. Te recuerdo que solamente existe este programa para Windows, así que si tienes más dudas de cómo descargar el programa, consulta nuestro primer video llamado Descarga Respondus 4.0. Bienvenida y bienvenido. En este video vamos a ver cómo importar preguntas. Podemos importar preguntas desde un archivo. Se pueden importar desde varios tipos de archivos. El día de hoy vamos a ver cómo importarlos desde Word. Pero para cada uno de estos podemos encontrar una guía en el botón de Help. Aquí podemos encontrar los formatos para poder importar. Entonces, por ejemplo, para el de Word, aquí está cómo debemos de poner la pregunta, que se debe de poner el número de la pregunta seguido de un paréntesis o seguido de un punto. Y, por ejemplo, para marcar la respuesta correcta hay que poner un asterisco en el inciso correcto. También es importante que digamos qué tipo de pregunta va a ser. Por ejemplo, si va a ser el tipo de pregunta de ensayo, se debería describir así, antes de la pregunta. Nosotros en el día hicimos un formato para ustedes y es cuestión de darle clic en la caja de descripciones para encontrar un formato válido que se puede usar para Respondos 4.0. Haz una copia del examen Muestra si es que lo necesitas y a continuación tendrás una guía de cómo deben de venir las preguntas. Siguiendo este formato, ya será muy sencillo, ya solamente lo descargaremos en Word. Y listo, estamos listos para importar las preguntas a Respondus 4.0. Entonces vamos a dar clic en Browse. Vamos a ponerle en Crear Nuevo Documento. Estamos creando un documento dentro de Respondus 4.0, este aún no es el nombre del examen. Esto es por si queremos alterar el nombre de cada una de las preguntas con un título utilizando esta palabra. Muy importante que antes de darle clic en Finish, hagamos un preview de las preguntas. Aquí aparecen todas nuestras preguntas. En la plantilla no pusimos un título para cada una de las preguntas. Entonces lo que hace Respondus 4.0 es escoger las primeras palabras de las preguntas y ponerlas de títulos. En este caso no tenemos ningún error, por lo que en este cuadro aparece No Warnings, pero si por ejemplo dejamos una pregunta sin respuesta, aquí nos va a aparecer un warning y el número de pregunta. Lo que tendríamos que hacer es ir a nuestro archivo de Word, corregirlo y volverle a dar clic a Subir, volverle a dar clic a Preview y así hasta que no aparezcan warnings. En este momento como no hay warnings vamos a dar clic en Finish. Muy bien, aparece un mensaje de que ya se guardó nuestro archivo y entonces sí, estamos trabajando dentro de Respondus en el archivo que ya nombramos. Aquí están nuestras preguntas y en caso de que queramos editar alguna de estas preguntas, es cuestión de darle clic en la flechita del lado izquierdo que dice editar. Cada una de estas preguntas es editable, tanto los puntos como la redacción, si nos faltó incluir una fotografía también podemos hacerlo. Pero lo más importante, suponiendo que ya tenemos el examen hecho, es ahora ir al botón que dice Preview más Publish, en donde primero vamos a darle clic a Preview para ver cómo quedaron nuestras preguntas, ¿sí? cuál es la que marcamos como correcta y a ver si no hicimos ningún error. En caso de que nos hayamos equivocado, hay que darle clic en Modify Item y aquí podemos hacer una modificación de la pregunta que subimos. Y si todo está bien, vamos a darle clic en Publicar. Hay que darle clic al centro de la pantalla donde dice publicar. Vamos a utilizar la primera opción porque vamos a publicar un examen en un curso. Pero también podríamos utilizar la segunda opción en caso de que queramos publicar el mismo examen o el mismo banco de preguntas en varios cursos al mismo tiempo. Por el momento utilizaremos la opción de solamente en un curso. Y tenemos que dar de alta a nuestro servidor de Canvas. Esto lo vamos a hacer porque es la primera vez que vamos a utilizar el programa. Una vez que lo hagamos, vamos a dejar ya guardado para siempre el servidor. Pero pues por ahorita es la primera vez que lo vamos a usar, vamos a guardar el servidor. Vamos a darle clic en Add New Server. Y le vamos a poner que manualmente. Aquí lo que me está pidiendo es la página de alguno de mis cursos. Entonces me voy a ir a Canvas y voy a copiar la página de alguno de mis cursos. Aquí estoy en Canvas, le doy clic a uno de mis cursos. Y voy a copiar la página que me aparece en la parte de arriba. Ya sea con control C o copiar. Vamos a regresar a Respondus. Vamos a pegar la información. Y después vamos a darle clic en Extract. Muy bien, ya está puesto. En el número 4 vamos a poner un nombre que nos recuerde que este es nuestro servidor de Canvas ya configurado. Y en el número 5 nos pide nuestra nómina y contraseña del correo. Muy importante, si estás usando tu propia computadora, guarda los datos para que puedas guardar estos settings y utilizarlos la siguiente vez que quieras publicar. Ya está seleccionado el que acabamos de hacer, damos clic en Siguiente. Aquí, por ejemplo, me dice que me haga login a Canvas. Cuando le dé clic en aceptar, solito se va a hacer el login. Esto lo repito, es porque es la primera vez que estamos haciendo la conexión. Después de esto, ya nunca nos va a volver a pedir esto. Esto lo está haciendo porque es la primera vez que lo estamos utilizando. Después ya no vamos a tener que hacer este procedimiento. Damos clic en autorizar. Y listo. Estas preguntas que acabamos de subir las podemos poner en un banco de preguntas o en un examen nuevo. En este caso vamos a crear un examen nuevo. Aquí es donde ahora sí le estamos poniendo un nombre a nuestro examen. Si tenemos o si hicimos previamente grupos o si escogimos settings o configuraciones para nuestro examen previamente, aquí podemos darle clic en que los aplique. Nosotros no hicimos nada de esto en este ejemplo, entonces no le voy a seleccionar las opciones. Ahora me despliega... Todos mis cursos que tengo en Canvas. Vas a escoger tu curso de Canvas en el que quieres publicar el examen. Dale doble clic al nombre del curso y después selecciona Siguiente. Esa es la notificación que aparece cuando en Canvas está publicando tu examen. A continuación tienes que esperar hasta que aparezca este mensaje que dice que se completó la publicación. Y dale clic en Finalizar. Ahora ya puedes ir a tu grupo en Canvas y revisar que se haya publicado el quiz. ¿Te quedaron dudas de este video o tienes dudas de dónde obtener la licencia para Respondus 4.0? Esta duda o cualquier otra de herramientas tecnológicas educativas no las puedes hacer en serie. ¡Te esperamos!